El metro llega tarde porque no hay democracia. Mi cita con el ginecólogo se atrasa porque no hay democracia. El banco llama por teléfono tres veces al día porque no hay democracia. Tengo que llevar la comida a mis hijos al colegio porque no hay democracia. Mis nietas tienen que irse a vivir a otro país porque no hay democracia. Asesinan a 15 migrantes en nuestra frontera porque no hay democracia. Cambian los directores de periódicos endeudados. Porque no hay democracia. ¿Legislan contra Internet? Porque no hay democracia. No puedo decidir sobre mi propio cuerpo porque no hay democracia. Nadie me pregunta lo que quiero hacer con mis impuestos, porque no hay democracia. Ya no hay cine en mi barrio porque no hay democracia. Hace más de un año que no voy a un concierto porque no hay democracia. Es fácil decir cuáles son las cosas por las que no hay la certeza de lo malo es más concreta que la potencia de lo bueno. A veces necesitamos unos cuantos noes para ampliar los síes que son posibles. Decir lo que no eres te sitúa en el marco de posibilidad de lo que acaso podrías ser. No somos mercancías en manos de políticas y banqueros, dijimos el 15 de mayo de 2011. Quizás lo habíamos pensado antes, conversado entre nosotras, con amigas o con la familia. O puede que lo supiéramos de una forma íntima pero lo dijimos juntas, estuvimos juntas, nos reconocimos y de ese no se abrieron las posibilidades y todo empezó a cambiar. Desde ese día se acelera la destrucción de nuestros vínculos y nos intentan convencer de que no formamos parte de una sociedad, pero no lo consiguen, no lo consiguen, no lo consiguen, no consiguen que pensemos que lo que le pasa a las demás no tiene que ver con lo que nos pasa, no consiguen que pensemos que no nos necesitamos. Al contrario, la desconfianza se vuelve más y más grande. El vacío que abre nuestro «no» no se puede llenar con sus historias que más que a cuentos nos suenan a mentiras. Entonces ese vacío ya no se llena, ya no son capaces de llenarlo con nada y se queda ahí, como una angustia que nos acompaña. Y nos proponen, bueno, acostumbraros al vacío, acostumbraros a la angustia, acostumbraros a desconfiar, a vivir así, a medio gas, a media potencia. No os necesitamos del todo, no os necesitamos totalmente vivos, solo lo suficiente. Dejar de vivir y limitar es a manteneros con vida, pero no nos acostumbramos. No nos acostumbramos, nos resistimos, nos juntamos de mil formas distintas, hacemos sociedad. Es ahí, en ese deseo, en ese hacer, donde nace la propuesta del movimiento por la democracia. Ahí es donde se sitúa nuestra propia lo que hemos contado hoy no es más que eso, una invitación a hacer sociedad y llenar el vacío con nuestra vida y hacer de esas vidas nuevas instituciones, nuevas leyes, nuevas normas comunes. No somos ilusas, no creemos que sea fácil ni que sea armónico, que nos vamos a poner de acuerdo de forma sencilla. No pensamos igual. La democracia no es estar de acuerdo, es poder discutirla. Tampoco creemos que por estar de acuerdo sea suficiente. Quienes guardan el vacío y viven de nuestra angustia y recelan de nuestros deseos, estos viven bien. No querrán dejar de vivir así. Pero la democracia es eso, una fuerza que abre los espacios cerrados y que reparte los privilegios. Y a repartir los privilegios lo llamamos derecho. Os necesitamos, nos necesitamos. No hay democracia si no la hacemos entre todos, entre todas. Simplemente no la hay. Si no las han secuestrado, tenemos que recuperarla. Os necesitamos, nos necesitamos. Sabemos que eso que hemos llamado Movimiento por la Democracia es tan solo una pequeña parte de las fuerzas democráticas, pero es la parte en la que hemos confiado nuestro tiempo y nuestras ilusiones. Es la pequeña parte que os hemos presentado hoy y no tiene sentido sin vosotros y sin vosotras. Os necesitamos. Nos necesitamos.